solo de tutoriales por Luis Felipe Camilo Le voy a mostrar en nuestro nuevo apartado de las fotos En la nueva novedad de iOS 15 Que vamos a poder modificar o ajustar como yo le titulan una foto Vamos a poder editar eso Si la foto se tomó hoy Nosotros vamos a poder modificar el día y la hora y el lugar donde se tomó. Podremos poner el lugar que queramos y también la hora que queramos y todo eso. Si quieres saber más quédate en el tutorial. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, entrar a nuestro apartado de las fotos para tomar la foto. Ya que tomé la foto de esta botella vamos a deslizar hacia arriba. Y podemos ver la fecha que se tomó esa foto. Y vemos eh, en la parte superior derecha y la parte superior, y en la parte inferior derecha, vemos lo que dice ajuste. Al presionar ajuste, vamos a hacer la salvedad de cambiar eh, el día y la hora de, de esta foto. Entonces vamos a cambiar la hora de esta foto, vamos a ponerlo a las 3 y 4 de la mañana. Vamos a cambiar a, a esa hora. Entonces para guardar eso que ya ustedes han establecido deben de darle donde dice ajustes. Luego que, hacen, luego que harán esa función, el programa, o sea el mismo programa de las fotos, la ajustará como ven a continuación ahora tiene el septiembre 16 a las 3 y 4 de la mañana en el caso que quieran editar pero editar el lugar es igual le van a dar a ajustes como hicieron con el día de las fotos entonces aquí va a aparecer como una pequeña búsqueda y usted va a poner en esa localización el lugar que quiera. Pero para fines de este video. Yo puse ROM. En el caso de que quieran volver todo para atrás. Simplemente le dan a revertir. Y todo volverá a la normalidad. Es cuanto a este video. espero haberle ayudado. Con esto, hasta la próxima. Cualquier duda o comentario debajo del video.